¿Por qué no oras? ¿Sabías que la oración es el arma perfecta para vencer? Hermanos, la oración es un arma muy poderosa para el creyente y puede hacer cosas extraordinarias por nosotros y por otros. La oración de un creyente es más efectiva por la fe que haya en tal persona. La fe y la oración van tomadas de la mano porque sin una, la otra no tiene efecto. Así que para orar hay que tener fe, creer en lo que estamos diciendo y confiar en que recibiremos lo que hemos estado pidiendo. Es por eso que la palabra de Dios, en primera de Juan 5 del 14 al 15 nos dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hablemos ahora acerca de los diferentes tipos de oración. Hermanos. La oración de guerra es un arma que se usa más que todo cuando estamos peleando una batalla. Cuando estamos en medio de un problema o una dificultad y necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios y que intervenga en nuestra vida. En medio de la oración podemos reprender y declarar. Con nuestra fe podemos hacer que los demonios huyan y hacer temblar hasta el mismo diablo. Podemos declarar sobre nosotros o sobre otras personas y mover la mano de Dios a nuestro favor. ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que la oración es vital para un creyente y su vida espiritual. La oración personal es más íntima, es más entre nosotros y Dios. Es algo que solemos hacer en nuestro lugar secreto, contarle nuestros problemas al Señor y pedirle que nos ayude a salir de Él. Cuando estamos tristes y solos y necesitamos que alguien nos consuele, podemos pedirle a Él que lo haga, ya que no dudará en hacerlo. La oración de fe es la primera que hacemos de corazón y cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador. Él es un caballero y no entrará donde no sea invitado, por lo que siempre debemos hablarle y hacerle saber lo que deseamos. Aunque Dios lo sabe todo, Él prefiere que nosotros mismos le contemos las cosas que nos suceden y así tener un poco más de cercanía y una relación más estrecha con Él. Nuestra forma de orar determina qué tan cercana es nuestra relación con Dios. Él no espera que usemos palabras en vano o que digamos palabras porque sí o porque se oye bonito. Él quiere que le abramos nuestro corazón y le digamos todo lo que está dentro de Él, aun si estamos enojados, tristes, felices, atribulados o cualquier momento que estemos pasando. Dios desea que se le contemos como a un mejor amigo. La oración de intercesión es un poco más esforzada. Esta requiere de una gran confianza en Dios. Un ejemplo de intercesión es cuando alguien está enfermo y se ora para que Dios haga un milagro sobrenatural en su vida. Pero no es una oración cualquiera. Esta tiene una fuerza espiritual, es un clamor constante por lo que se está pidiendo. Es algo por lo que se pide todos los días hasta encontrar la respuesta de Dios. Lamentablemente, esto es algo que muy pocas personas hacen. Hay un grupo de personas que tienen un clamor constante por algo en específico, como la salvación del mundo, o hacerle justicia a alguien, o como Jesús, que hasta el día de hoy sigue intercediendo por nosotros, para que el Padre tenga misericordia de nosotros y encontremos el camino correcto para ser salvos. La intercesión consiste en pedir en favor de otro, es orar por otros de una manera ferviente, sanidad, salvación, justicia, restauración, bendición, etc., esta es un arma muy importante en medio de la batalla, porque si intercedemos con fe y perseverancia, Dios obrará y veremos su mano actuando a nuestro favor. En Mateo 18-19, el Señor nos dice que, si dos de nosotros o más personas nos ponemos de acuerdo para pedirle algo a nuestro Señor, Él nos responderá. La oración de acuerdo también es muy poderosa, porque cuando más personas están orando por lo mismo y ambas tienen fe, no hay duda de que Dios los estará escuchando y les contestará pronto. No es más ni menos importante que las otras, pero esta es diferente. Es algo de común acuerdo ya sea con tu familia o amigos. Es algo que todos quieren para sus vidas o para las vidas de otros y juntos es mucho mejor. Si nos podemos de acuerdo para pedir algo en específico, el poder de la oración es intensificado por la fe que haya en nuestros corazones y la verdadera intención con que lo hagamos también cuenta. Un ejemplo de eso es el altar familiar. Toda una familia reunida para pedir algo en común no es algo que Dios omita. Al contrario, es una de las cosas que más le agrada, que oremos juntos como hermanos. Dentro de nuestra oración podemos encontrar diferentes armas espirituales que nos ayudarán a vencer en nuestras batallas y nos ayudarán a obtener la victoria conforme a la voluntad de Dios. A continuación, estas son las armas que Dios le ha regalado a sus hijos. 1. La sangre de Jesús. 2. El nombre de Jesús. 3. La palabra de Dios. 4. Palmas y marcha. 5. Orar en lenguas. 6. Grito de júbilo. 7. Alabanza. 8. Ayuno. Estas armas nos ayudarán en los peores momentos y nos ayudarán a derrotar a todos los gigantes que tenemos enfrente. No importa qué tan complicadas estén las cosas, la oración es la mejor forma de mantenernos en pie y estas armas nos ayudan a pelear con nuestros enemigos y vencer de la mano de Dios. Con esto voy a concluir. La oración es algo muy importante para el creyente. Es ahí donde nos podemos conectar con Dios y conocerlo más a profundidad. A veces no tenemos que decir, pero no es que tengamos que tener un diálogo o algo escrito. Las palabras deben salir de nuestro corazón y deben ser completamente honestas ante los ojos de Dios. Los diferentes tipos de oración no necesitan ser en un momento específico. Pueden ser cualquier día, cualquier hora. Solo hay que tener fe y ser pacientes a la voluntad de Dios. Él mismo nos ha enseñado estas cosas para que las pongamos en práctica y saquemos provecho de las cosas que nos está regalando. Su palabra no solo nos guía y nos hace promesas, también es una muestra de lo que debemos o no hacer, y cómo hacerlo. Por eso nunca debemos dejar de orar. Allí el Señor abre nuestros ojos y nos deja ver su voluntad. Bendiciones. Si este video te ha servido de bendición, te invito a que te suscribas a este canal, me regales un like, y te registres para ser notificado cada vez que publique un nuevo video.